gracias, señora ministra. Senadora Frey Sanet. Cuando la calle es un clamor, el Gobierno haría bien en escuchar. Se lo advierte la oposición, se lo advierten los movimientos feministas, se lo advierten masivamente las mujeres en las calles. Si se lo advierte, masiva, hasta. La ONU se lo advierte que España sigue suspendiendo el examen del Comité CEDAW, ministra. Les suspenden el abordaje de la, de la violencia machista no íntima, en la calidad de la formación a los profesionales, revictimización o en el trato a las refugiadas. Ustedes están fallando a las mujeres. Las reivindicaciones del 8 de marzo son sentido común, por la igualdad. La coeducación, co por ejemplo, coeducación intensa en las escuelas, ¿dónde está? Una fuerte inversión pública para los cuidados, desmontar la precariedad laboral, cerrar brechas, exigiendo las pensiones que nos hemos ganado, por la igualdad y por la libertad, prioridad para erradicar la violencia sexual, ¿dónde está esa prioridad? La presión estética, ¿cómo erradicarla? La penalización de la diversidad cómo dar esa batalla y blindar los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres salieron a la calle para dar valor a nuestra voz y para dar valor a nuestra vida, y si ahí había alguna petición expresa a su gobierno concreta era la financiación del Pacto de Estado, que por lo demás, en todo lo dicho, son ustedes un suspenso o un peligro, que ustedes trabajan a la contra del bienestar de las mujeres, pero en el valor de la vida, en el extremo, en la violencia machista, ahí por lo menos a que no nos maten, parecía que existía un atisbo de acción por su parte. Pues bien, el Pacto de Estado lleva más de medio año pudriéndose y es mandato parlamentario. Siete meses a cero euros. ¿Cómo es posible que no habilitaran recursos al empezar el año? Que el Congreso así lo ordenó y a ello se comprometió Rajoy ahí sentado ante nuestros ojos. Mintió en sede parlamentaria. ¿Y cómo es posible que no lo presupuesten ahora? 200 millones anuales en partida finalista, finalista repito, blindada para esto, y a cargo del Estado es el compromiso, calderilla dentro de los presupuestos, pues es el 0,06% y mintieron porque no están. Mire, ministra, solo con lo que gastarán de extra por unos submarinos que no flotan, cubriríamos dos veces el total del pacto de Estado, los cinco años de pacto. Solo con lo que gastarán en rescatar autopistas privadas ruinosas cubriríamos tres veces el total del Pacto de Estado, que rescataría vidas. No me creo que esto a usted no le parezca insoportable, no me lo creo. No me creo que no le parezca vergonzoso. Exigimos rectificación. Van 46 mujeres asesinadas por razones machistas desde que se aprobó el Pacto Para de Estado. Señoría. Ministra, a sus recortes en servicios esenciales que cargan los cuidados a las espaldas de las mujeres y a su política laboral que precariza nuestras vidas, no se atrevan a sumar un pacto de Estado ahogado que sea papel mojado. No nos lo podemos permitir. Nos va vida en ello. Si ustedes fallan, termine, señoría. Si ustedes fallan la calle apretará, ministra.